Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube ¿Cómo andan chicuelos? Bueno, antes que nada voy a, hacer, voy a tratar de ser breve Porque hay mucha info, hay muchas cuestiones, hay mucho lío y nada más que eh, quiero ser breve Bien, vamos a estar eh, reaccionando un poco al video que hizo Hitomi sobre las novedades que se vienen en noviembre, ¿ok? Eh, eso por un lado, después también quiero decirles que eso va, va a ser la parte central del video Pero también quiero decirles que esto... Desde el día viernes, igualmente tranquilos que después de hacer un video más detallado y toda la ola ahí para que estén todos bien informados y demás. Pero quiero darle por lo menos ahí un, un, un pantallazo de lo que va a ser este evento que se vienen los Twitch Drops. Gracias a la gente de Wargaming vamos a tener Drops en el canal de Nando Capo de Twitch. Te lo estoy dejando abajo en la descripción. Si no estás ahí, sígueme ahí también porque se vendrán Drops. Regalitos. ¿Qué son los Drops? Eh, cajitas con regalos. Básicamente acá te dice estimulante estipulante de Mirny cuatro estilos 3D? Bueno, eso. Pero tranquilos que hay tiempo porque es el viernes de octubre hasta el 2 de noviembre, así que tranquilos. Además de eso, ¿qué va a estar pasando? Vamos a estar dentro de lo que es la búsqueda del de tesoro, chicos. Así que, nada, tenemos que estar muy, muy, muy contentos porque vamos a estar en la búsqueda de O Tesoro. O Tesoro, manito. Eh, ¿Qué es la búsqueda del tesoro? Bueno, básicamente son pequeños fragmentos que tenés que ir eh, recolectando y... Una vez que vas recolectando eh, cierta cantidad de fragmentos, eh, ahí vas a tener tu querida recompensa, ¿ok? Pero bueno, eso tranquilo que todavía todavía queda, queda, queda paño para eso, que tenemos tiempo eh, Yo voy el día 31 de octubre, después viene el oh, raposo, oh, raposo es un streamer de brasil Así que bueno, eso chicos, pero tranquilos que Después se los voy a recordar porque ustedes son Están enamorados y como están enamorados Del amor, de la vida y de todo el resto de las cosas Que suceden en el mundo eh, nada, Entonces se olvidan de las cosas Bueno, eh, adelanté un poquito porque Había, para que voy un poquito la música Me está rompiendo los oídos Chao, adiós música, vamos al mejor de todo el año. Hola Hitomi Primero, haremos una pequeña parada en noviembre no vendrá con pocas actividades. Así que vamos con otro episodio de Noticias desde el Frente. Todavía quedan varios días para armarse de valor y adentrarse en las profundidades inexploradas de Mirni 13 para recolectar Miriam y llevarlo al Magnus. Jugar en pelotón les permitirá coordinar mejor sus acciones. Una cosa chicos, una cosa quiero saber sus opiniones, por favor déjenme abajo. Eh... ¿Qué opinan del evento de 2013? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les parece hiper pay to win? ¿No les parece pay to win? Les parece que está bien. Les parece que hay que mejorar y demás. Yo ya lo dije, lo dije el otro día. Me parece que es un evento que está muy bien realizado en lo que tiene que ver con la jugabilidad. Le da un aire fresco al juego. Está buenísimo. O sea, eh, no, no se veía hace mucho un evento así de esta calidad. Excelentísimo. Muy bueno. Pero es que lo dije el otro día y lo repito y lo reitero. ¿Por qué nos pelan de créditos? ¿Por qué nos sacan lo único que podemos llegar a obtener en batallas aleatorias? Que encima te, a veces tenés que matarte para conseguir créditos. Entonces lo que digo es, no nos maten así con los créditos, por favor. Eh, la jugabilidad me parece un, un eventazo. Me parece que está muy muy bueno, que está bárbaro. Ahora, el tema es el siguiente. Te pelan, te pelan. No puede ser que para, lo, para activar el comandante, usar el tanque 16 horas tenés que esperar. Después encima tenés que... No sé, sí, es que no, es que... Si lo hacían, eso, si hacían el mismo evento, pero con la diferencia del tema de los créditos, te juro que era el mejor evento que vi en WOT, más o menos. Más o menos. Y evitar que el inmortal y otros tenebrosos enemigos los envíen al garage en un instante. No olviden ver nuestro video dedicado para descubrir todas las mecánicas del evento. Como saben, sus comandantes necesitan estimulantes para volver al Mirni 13 luego de cada batalla. Y además de poder conseguirlos en misiones, podrán obtenerlos con los drops de Twitch de estos contribuidores de la comunidad del 30 de octubre al 2 de noviembre. Los drops más raros... Estamos ahí, chicos. Yo soy este Nando Capo, por si no me conocen. Grizzly también, otro chico que también eh, es CC de Watt. Arsarge también, eh, Sir8J también y el señor Vergara también. Contendrán Bien, todos, todos los estilos 3D disponibles por oro en el juego Recuerden también buscar los fragmentos de código de estos y otros contribuidores Si los consiguen todos, obtendrán, entre otras recompensas El estilo 2D de los corredores oscuros de Halloween 2018 el primero de noviembre daremos comienzo al desafío de Día de Muertos. Un evento de 10 días y 10 etapas en honor a la tradicional celebración mexicana. El, el Día de los Muertos, eh, Perdón, que sea tan ignorante, ¿no? Pido disculpas a toda la gente de México. Que sé que son muchos la gente de México que me ve, pero digo, el Día de los Muertos es cuando. ese día que van a celebrar en los. Eh, tipo en los cementerios, ¿no? A, a, a, a poner comida, una cosa, por, o le ponen comida a los muertos, una cosa así. Déjenme en los comentarios también si saben eso bien, eh, si sos mexicano y la tenés clarísima, o si tal vez la tenés clarísima, y no sos mexicano, eh, estaría bueno que, que nos pongan bien qué onda, porque fíjate ahora... El premio mayor el es el nuevo este. estilo 2D que cambia de colores de acuerdo al ambiente del mapa, pero también hay Cambia de colores de acuerdo al ambiente del mapa, Uf, genial. Otros elementos de personalización asombrosos en juego Y no se pierdan nuestra historia de Día de Muertos Que estará disponible en breve En noviembre, en la tienda Premium Encontrarán contenido destacado como el Defender Uy, un... uh, mira todo lo que sale, papá Lo que sale este mes en, el, en la tienda Premium Os quiero, os quiero a ver qué tenemos hoy, este mes En noviembre tenemos El Carnarron Action X, lo recomiendo 4503. Eh, tanque difícil de usar Pero es... Tanque difícil de usar Pero no está mal el tanque en sí Lo que pasa es que es, es complicado Es un tanque complicado de Defender lo recomiendo No es lo que era pero lo recomiendo IS-6 Black eh, El IS-6 lo que tiene Es que pff, Era un tanca Va Tancazo B eh, solamente tiene matchmaking limitado Con lo cual ves hasta tier 9 pero el tema es que penetras 2.25 y te quedas hipercorto. O sea, se te recomplica. Te aparece un, un torretero. Un, o sea, con un E6 tenés enfrente un Phase One y ¿qué haces? O sea, metete en un pozo y enterrate porque estás en el horno. Torreteando, no En el chasis se le entras, obviamente. Eh, 34 Black, de los más viejitos, junto con el lowe Torretero a full, va como piña. Eh, lástima que tarda tanto en... Bueno, igual pega bien, pero tarda un poquito en cerrar retícula. Chrysler, uno si no es uno de los mejores Sidescarperos. Me gusta esa palabra, esa palabra que acabo de inventar. Sidescraperos. El Chrysler es un Sidescrapero ahí para joya. Mediano T29, Tier 3. El Eagle, Tier 7. El Tele 1 LPC, el de Offsprings. El Chrome B, lo recomiendo. Chrome B, cremita de la buena. Tele 1 LPC está bueno. El tema es que tenés hit. Eh, creo que penetra 2.26, 2.70 con hit. Eh, pero esa hit eh... no es malo el tanque, para nada. Tenés buena depresión, todo, pero. <tose> No es mi estilo. Eh, Crossbowl luego como piña, está buenísimo en Tier 6. Lo tenés que tener sí o sí por el tema de las escaramuzas. Golazo. Fury, a mí en lo personal, no me gusta. Eh, más allá de la película, si lo querés tener por el tema de la peli de la película Fury, si no la viste, tenés que verla. Es un peliculón de cine, una hiper pochoclera, pero está buenísima. El Shot Panzer 58, que es el 58 Mutz eh, si no mal recuerdo, es exactamente lo mismo. Eh, está bueno. Eh, sí, está, está bastante bueno. El Hawk 30, muy buena penetración, igual que el M41, también muy buena penetración con la explosiva. Van como piña, pero el M41, más, más o menos, no lo recomiendo tanto. El Hawk, un poco más. Tiene más potencia, más chiquito, tiene más mm, perfil más bajo, eh, es más veloz. Eh, tiene una potencia específica de 27, si no mal recuerdo. En cambio, el M41, el Bulldog alemán, tiene una potencia de 21, más o menos. Con lo cual, uh, es, se le hace bastante pesadete. Y pensá que vas a ver... Eh, EBRs y demás en tier 8, en tier 9 y tier 10, o sea. Bueno, después, eh, cazatanques. turtle no lo recomiendo, hiper lento. Eh, es, en tier 8 puede ser que sea duro, pero en tier 9 y tier 10 te entra todo y no tenés movilidad. Lo único que sí tenés excelente es la cadencia. Eh, si al turtle le tocaran lo que tiene que ver con el blindaje, un poquito más. Eh, aunque sea un poquito más lento, pero más duro todavía. Te banco, pero así como está, no. Eh, Scorpion G, mejor casa del juego. 122S. Eh, no lo... Tengo, no lo tengo, no lo tengo, no, no. Eh, tengo el 12244. Y el M56 Scorpion, que lo recomiendo, es hiper, eh, es un ninja. Vamos. Pesado soviético, apto para cualquier tanquista. Nuestros tanques de colaboración con Fury y The Offspring y el Cromwell B, la versión especial para quienes aman al regular. También tendremos paquetes especiales dedicados al Black Friday en la última semana de noviembre, junto con el festín. Un mega paquete con casi todos los vehículos premium del juego. Recuerden que el nuevo descuento permanente para América Latina ya está activo. Así que todas estas ofertas y todo nuestro contenido premium en general son más accesibles para todos. Eso, eso es una genialidad. El evento en noviembre de Tank Rewards estará dedicado al Día de los Veteranos, fecha en la que se rinde homenaje a quienes han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero también coincide con el Día del Recuerdo, la conmemoración por el fin de la Primera Guerra Mundial. Dos tanques medianos, el M4 mejorado y el Thunderbolt 7, serán las recompensas principales. Además, en el camino podrán obtener el estilo 2D Buenos Días Vietnam. Pueden ver cómo es que Lucía. El improve, me gusta el Thunderbolt. Ya en sus vehículos en pantalla. Vale aclarar que solo es compatible con vehículos estadounidenses. Esta edición de Tank Rewards será un poco más corta del usual. Así que, además de mi ayuda especial que encontrarán sobre el final de este video, estén atentos a las noticias, porque compartiremos un código adicional cerca de Día de Gracias para una misión extra por más puntos. La actualización 1.10.1 ya está disponible con Tour del Deber. ¿Qué es Tour, de, tour del Deber? Es básicamente la... la... Opción que tenemos, el nuevo evento, por decirlo así Que tenés de poder colaborar con tu clan eh, Sin ser parte de las escaramuzas y demás eh, Está muy bueno, la verdad que fíjense Yo hoy, eh, o ayer, creo que gané mil recursos Recursos para el clan que esos recursos para el clan? Sirven para levelear la fortaleza, para subir la fortaleza ¿Qué sirve tener una fortaleza fuerte? ¿Para qué? Porque después se pueden activar reservas de créditos, reservas de experiencia Experiencia libre, experiencia para la tripulación Experiencia para el tanque, de bueno, todo eso Entonces, eh, un clan... Que, Mientras más fuerte sea tu fortaleza Más recompensa te dan Pero para eso necesitas Creo que el último nivel Si no mal recuerdo Mejor está como unos 885.000 cajitas Más o menos Nosotros en mi clan Tenemos tipo 45.000 50.000 cajitas Pero o sea pff, Lo que nos falta todavía Brother eh, Eso las innovaciones al sistema de comunicación en batalla, los cambios a las misiones diarias, modificaciones y modo encuentro para varios mapas, las mejoras a las ramas del E50M y el 121 y las chapas de identificación. Para la próxima actualización, la 1.11, no tenemos mucho contenido planeado, pero aún así tendremos una... Mejora del E50, E50M, 121. Prueba común no sé, por razones técnicas. No sé si Así que si hay algún vehículo que quieran probar, tendrán la chance de hacerlo en... Qué buena está la remera de Hitomi. Mirá, chabón. ¿La vieron? Está bárbara. Dice World of Tanks. La carita de Day of Dead, Día de Muertos. En la arena de pruebas. ¡La quiero! Nuestros dos protagonistas... No, Hitomi. Para... O sea, no, no, no, Estoy declarando Hitomi. Simplemente digo la remera, ¿no? Igual la, quiero como, la quiero como buena persona porque estuvo en mi canal... Te mando un beso, pero... El camino de este mes Serán el M48 Patton y el Badger ¿Qué M48 Patton? Y el Badger Otros dos refuerzos que no vendrán Patton. nada mal A quienes están enfocados en la segunda temporada De las batallas clasificatorias Que concluirá el 23 de noviembre ¿Quieren ¿Están jugando las clasificatorias ustedes? ¿Las rankeadas? ¿Las rankets? No. A ver qué es lo que tenemos planeado para los fines Debería. de semana de noviembre, pues solo echen un vistazo a toda nuestra programación del mes. Y hablando de nuestra programación, viene no la cuarta y última etapa de Cazador de Acero. Esta será su última oportunidad para obtener fichas de expedición que pueden canjear por los vehículos de recompensa de nivel 9. recuerden que ¿Sabes que no lo voy a poder sacar porque me, me falta una? Lo que sí que tengo varias fichas, lo que sí me va a dar muchos bonos por cada ficha. Porque creo que a, me, va, me va a faltar una para el último vehículo, para el Charfuter o el 7-7. Pero como yo tengo el Phase One, que era el mejor para mí, entonces... Las fichas Eso. que no canjeen serán convertidas automáticamente a bonos al término de la expedición. Como siempre, la alternativa... 250 bonos por cada ficha, o sea, traten de jugar Cazadores de Acero... Aunque sea conseguir, no sé, dos fichitas, eh, por lo menos. O una, aunque sea, para tener 250 bonos. más. Si no son 5750, artística estará presente. ¿Para qué sirven los bonos? Perdón. Para aquellos que no sepan, los bonos los podés canjear por equipamiento morado, equipamiento de élite. O sea, recargas un, 3, un 5% más rápido, un 3% más rápido, algo así. O ventilación morada, ópticas moradas y demás. Que creo que estaban 5.000... Eh dólares, iba a decir, 5.000 bonos y si no, puedes comprar vehículos, te vas a la tienda, dentro del juego, dentro del cliente del juego, te vas ahí arriba en el garaje, tienda, y te fijas qué tanques podés comprar por, por bonos. Tenés muy buenos tanques de tier 5 eh, en adelante, tenés el hidrostat, tenés, bueno, un montón, fíjate, porque si no, voy a estar 5 años, pero tenés el, el, el, el 121 creo que era, 121B, me parece, bueno, algo así, después tenías el, el 215B, el pesado, el... el bueno, todo eso. Así que podrán compartir con nosotros sus mejores creaciones sobre la segunda batalla de la por recompensas especiales. De la Fragua al Foro, participen, chicos, de la Fragua al Foro, participen. Tenés, mirá los tanques que podés ganar. El primer puesto un proyecto, un proyecto zarpado. ¿Quién? No te, un proyecto no te lo dan nunca, olvídate. Segundo puesto, el FB, el Tiger y después el cuarto, el Matilda Black Price mató todas estas cosas. Está buenísimo. Espectaculares como estas. Cremita de la buena. Bien comandantes, ¿ya están listos para noviembre? ¿Qué les parecen unas raciones extra de combate antes de ir al campo de batalla? Aquí tienen mi código de este mes para la misión especial de Tank Rewards y esta vez el día de muertos 2020, pónganlo en, los en el código, pónganlo, día de muertos 2020. En lugar de emblemas recibirán seis de cada una de estas tenebrosas calcomanías Pero aún hay más, porque el código también les dará acceso a misiones de fin de semana O sea, con el código ese que dijo de Hitomi, Día de Muertos 2020 eh, Tenés el Patriot de alquiler, el Eagle de alquiler, el Fury de alquiler y el KR de alquiler eh, Descuentos por maestrías, ah mira, Maestrías por descuento Buenísimo y eh, paquetes especiales, bueno ahí, todo eso Por alquileres de tres días de cada uno de estos vehículos Si juegan lo suficientemente bien con los que están en Dorado y sacan maestrías Obtendrán descuentos adicionales para dos ah, con el y con el Patriot. Paquetes especiales que ya vienen con descuento Uno que incluye al Patriot Y otro que incluye multiplicadores de victoria y créditos Eso quiere decir que si obtienen la M de Manco Pueden llevar el 15% de descuento <risa> Dijo, ¿escuché bien? Dijo la M de banco Créditos. Eso quiere decir que si obtienen la M de banco pueden llevar el 15% De es? descuento base de cada. Muy buen chacarrillo, muy bien, Flor. Paquete hasta el 30%. Y como si todo lo anunciado en este video fuera poco, aquí les va otro sorteo. En World of Tanks nos encantan las colaboraciones. Hasta ahora hemos unido fuerzas con Sabaton, The Offspring, Masahiro Ito, The Voice y con muchos más para traerles contenido Ito. increíble a nuestro juego. Pero, ¿con quiénes otros les gustaría vernos haciendo equipo? Díganos en los comentarios hasta el 15 de noviembre yo lo voy a poner en el comentario olvídate voy a poner con Boca porque yo hincha Boca me gusta el fútbol y me encantaría que un tanque tenga el lobito de Boca pero ya sé que me van a salir al cuello Es eh, Nando cómo puede decir eso que no sé qué eso es una vergüenza eh, que me importa yo quiero un tanquecito ahí con el lobito de Boca ahí y... porque premiaremos con un tanque premium al azar a cinco afortunados comandantes y otros 10 se llevarán un pack de días de cuenta premium en caso boludo? Scorpion, defender Chrysler Carnarvon consumibles y potenciadores no olviden su nick Si la suerte está de su lado Quizás salgan en el próximo video Como ellos Hasta aquí llegamos comandantes Mucha suerte en el campo de batalla Adiós Adiós Flor Bueno chicos hasta acá el video de, de, de Flor Hitomi Recuerden que después vamos a estar haciendo más eh, En profundidad revisando lo que tiene que ver Con los drops, con la búsqueda del tesoro O sea se vienen códigos todo, Fíjense la cantidad de recompensas Que se viene este mes para todos ustedes Así que Aprovechenlo, aprovechenlo y no dejen pasar nada. Bueno, chicos, me despido porque si no va a ser un video súper, súper largo. Besos. Que tengan un hermoso día, una hermosa semana y una hermosa vida. Chau, chau. Nos vemos en la próxima. Like, ya, compartí, suscríbete.